Yes, Borg. que ya en este nuevo video donde estaremos hablando de un tema en concreto que es el liceo bueno en esta ocasión estoy acompañado por varios compañeros que podemos ver aquí el compañero Taki, Hola, Taki. está el hombre máscara que se llama rolando pero nunca revelaremos su cara y está Miguel que ya lo pudimos ver en el video pasado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, el liceo viene siendo como una parte de nuestra vida, una historia para nuestros corazones que siempre va a quedar en nuestro pensamiento. Y siempre uno dice: Quiero salir del liceo, quiero salir del liceo, quiero salir del liceo, quiero salir del liceo. Pero cuando sales, quieres regresar. Bueno, lo primero que toca destacar en este video es el himno nacional. Cuando todos están cantando, es épico. Sobre todo cuando lo estás cantando por primera vez. Gloria al bravo pueblo que chungo corazón. ¡Ale, respetando la virtud ¡Gloria al bravo pueblo que yo ¡Gloria al bravo pueblo! O sea, la no actualización de Minecraft, ¿verdad? Y con el ¡Gloria al bravo! ¡Gloria al bravo! ¡Gloria al bravo! ¡Gloria al bravo! ¡Gloria al bravo! ¡Gloria al bravo! ¡Gloria al bueno, que esto se lo explico. Aquí, yo loco. mira, mira aquí. Y nunca vamos a poder evitar la pelea entre el de quinto y el de primer año. Enano, está solito, nuevo, feo. En el diseño podemos ver diferentes tipos de clases Matemática, Educación Física La mayoría de todos hemos sido jodidos por esa materia Es física Buenas alumnos Hoy les venimos a explicar sobre eh, Física Que es la masa, el movimiento eh, También la La la física, el movimiento entre una masa y otra Profesor, ¿qué es la física? Bueno, la física, amigo mío, como tú has podido apreciar que yo he dicho que es el movimiento de una masa a otra. Yo, mira, ve, esto es física. Te voy a hacer un ejemplo vivo, un ejemplo para que tú sepas que la física. La física es un movimiento de una masa a otra. Yo te lanzo el borrador y te lo pego. Y eso es el movimiento. Esa es la física, entiendes? Bueno, si te ha gustado, dale like, suscríbete. Y si quieres una parte 2 porque estaba muy buena. A mí me ha gustado, comenta. Y ahora vamos a saludar a las personas que compartieron el video anterior: Luis Rey. Luis Rey. Eli Ángela Daniel. Si quieres ser nombrado en el próximo video, solamente tienes que compartir un enlace que voy a estar compartiendo en mi Facebook oficial que va a estar apareciendo el link por aquí y también va a estar en la descripción. Si te ha gustado, ya sabes, dale like, suscríbete y comenta Chao, chao, chao, chao. Pues sí que sí no feo, pendejo. <risa> <risa>